Entrevistamos al candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Molina de Aragón por el Partido Socialista Obrero Español, Francisco Javier Montes. Hola, soy Francisco Javier Montes Moreno, candidato a la alcaldía por Molina de Aragón por el Partido Socialista Obrero Español. Soy molinés de toda la vida. Mis padres son de aquí. Mi mujer y mi hijo son de aquí. Por eso quiero ser el alcalde de todos y todos vosotros. Porque me importa Molina, porque me importáis vosotros. Molina necesita un alcalde cercano, un alcalde que se implique en los problemas cotidianos de, de cada día. Unos problemas que existen y que siguen existiendo por la no cercanía de algunos dirigentes. Represento a una candidatura de hombres y mujeres comprometidos por Molina, gente joven, gente con experiencia, implicados... ...y con ganas de trabajar para Molina, para todos y para todas. Miren, no se puede permitir que los alumnos del Colegio Público de la Virgen de, Virgen de la Hoz... ...estén dando clases con 8 grados los lunes y de 15 grados los demás de los días de la semana. No se puede permitir que salgamos, que salgan al patio a jugar en un estado lamentable... No podemos permitir que padres y madres no puedan ir a por sus hijos porque se ponen malos o por, otros, o por otras circunstancias a deshora. Por eso, mi primer compromiso al llegar a la alcaldía de Molina es cubrir la plaza del conserje del colegio. Intervendremos con la administración correspondiente para que se instale un médico pediatra en el centro de salud de Molina y aumentaremos las especialidades. Crearemos empleo mediante las políticas activas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y nos pondremos a trabajar para que se implanten empresas en nuestro municipio. Para eso necesitamos buenas telecomunicaciones. Implantaremos la fibra óptica en Molina, para todos y para todas. Crearemos un foro comarcal de despoblación. Un tema muy importante tanto en Molina como en la comarca. Por eso os pido el voto para el Partido Socialista en Molina.